¿Cómo pasó todo? Explícanos. Yo no sé. Porque... ¿Cómo que tú no sabes? ¿Tu participación en el hecho cuál fue? No, porque yo simplemente... ¿Qué? Me están acusando, que yo como ahora mismo no sé de nada. Pero tú estabas en el lugar, tú, tú habías testificado que estabas en el lugar. Pero que no sé de nada de eso. Ángel no dice no que sé. fuiste tú que disparó. No, él fue. ¿Angel fue que disparó? Yo no sé. ¿Dónde tú vives en el motor? ¿En qué parte entonces? No, yo no sí, pero eh, tú estabas cuando ocurrió el hecho. Tú estabas ahí, no no. no, no estaba. No, cómo yo voy a saber cuál fue el objetivo, ¿Cuál fue el objetivo de atracarlo de de la motocicleta. Entonces, no, no, no, y cuál no era el objetivo, el objetivo. Yo no tengo ningún objetivo porque yo no sé de nada de eso. Pero porque te involucran, entonces, eso es lo que yo no sé. Quisiera saber también. Pero tú, tú había dicho que tú había dicho que participaste. Pero Paco, estoy dándome tantos golpes que te decía algo. Ah, bueno, ok. Entonces, ahora tú cambias la versión, ¿y qué voy? No, ¿Por no, qué yo... tú dices que participaste ahora? ¿Por qué fue? No, no, no, no, yo no he dicho nada. Bueno. Y entonces, ¿qué esperas tú de las autoridades? Que hagan su trabajo y que investiguen bien para que vean quién fue, que no fui yo. ¿Pero ¿por, no qué tú estaba, por qué tú estabas huyendo entonces? ¿Qué pasó? No, ahí? No, porque eso fue antes de esto, antes de pasar eso, que yo no fui. ¿Tú participaste no, en no, el no, tránsito? No, la... no, no, no, no. ¿A la surtidora tampoco? No, yo no tengo que ver con eso tampoco. Bueno. ¿Qué puedes decirnos sobre tu participación en el hecho? ¿Nada? ¿No tiene nada que decir en el día de hoy? no te arrepientes? tú decías en el día de ayer que tú no participaste entonces? No, no participé. No, no, no. ¿Tú no participaste? ¿O tú participaste? me está metiendo en medio ay. ¿El qué, güey? ¿Te está metiendo en medio? No, no. ¿Y quién entonces? ¿Qué está preso, ¿Qué está preso, Nicolás. ¿Quién fue que disparó a todos ustedes entonces? Yo no disparaba a nadie, nada. ¿Pero quién disparó porque tú estabas ahí entonces? ¿Cuál fue el que disparó? ¿No tiene nada que decir? Es el momento para que tú te defiendas, viejo, ahora en estos momentos. ¿Qué tú puedes decirnos? ¿Cómo pasó todo en esta ocasión? No sé nada de cómo pasó eso, ¿no? ¿Pero tú andabas con ellos?